Mire qué hermoso está este tema de hoy El amor al dinero Ay, el amor al dinero Bueno, yo creo que sí, es un mal de, de muchos No cabe duda, indiscutiblemente Y hasta es bíblico El amor al dinero Qué tan bueno, qué tan malo es Bueno, eso vamos a ver en un momento más Y nos vamos a Primera Timoteo En el capítulo 6, versos de 3 al 10 En la nueva versión internacional Vaya con nosotros en este pasaje, y empieza Pablo diciendo así: y se aparta de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, o sea, que está ahí bien, bien firme, bien, como cuando se abre un cinturón y bien así, bien apretado para que no se caigan. Ok, dice: es, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán, enfermizo, de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Fíjense lo que nos está diciendo aquí en el verso 4, porque va a continuar con el 5, ¿eh? Entonces, pero aquí en el 4, ¿verdad? está diciendo que el que tal hace sí, el que piensa sí, el que actúa así es un enfermizo y que no hace más que estar discutiendo, hablando cosas inútiles, generando envidias y discordias y todo lo demás. Por eso, continúa en el verso 5 y dice, y altercados entre personas de mente depravada. Fíjense, ¿qué, qué, qué, ¿qué tremendo está hablando aquí? Carentes de la verdad. Este es el que piensa que la religión es un medio de obtener ganancias. Y hay muchos que piensan así, lamentablemente. No pueden pensar de otra manera. Siempre se está pensando lo negativo, lo, lo malo, lo, lo odioso, lo, lo, lo fastidioso. Pero así es su, su sentir, así es su pensar Así es su forma de ser De ese, de ese tipo de personas Y aquí el, el apóstol nos dice Es cierto que con la verdadera religión Se obtienen grandes ganancias Pero fíjense lo que sigue aclarando Pero solo que uno satisfecho Con lo que uno tiene simplemente Y lo empieza a aclarar aquí en el verso 7 Porque nada regimos a este mundo Y nada podemos llevarnos Cuando ya nos acomodan Ahí en un estuche Que se llama ataúd cajón de muertos o no sé cómo le llaman en tu país pero ya en ese estuche no te más que lo que llevas puesto allí en ese instante en ese momento, no te más y si te ponen cosas de más los que violan los, las sepulturas se van a llevar lo que tú hayas puesto más de, de más allí así que no es el lugar para andar poniendo tesoros ni nada de eso allí. pero ahora vayamos al 8 fíjense lo que dice el verso 8 así que si tenemos ropa y comida, ¿qué dice? que estemos contentos con eso si ya tienes lo más necesario, pues ya confórmate con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Por eso aquí en el verso 10 dice porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Que no sea el dinero lo que nos mueva, o sea, ganar mucho dinero, si lo tienes, que bueno si estás haciendo cosas correctas cosas buenas, y te lo estás ganando perfectísimo, eso no es ningún problema no es el problema el que te ganes el dinero, sino el amor al dinero, cuando es una obsesión cuando te afanas de más en ganártelo porque quieres tener más y más y más, y eres insaciable ahí es donde está el problema no está el problema en que lo tengas o te lo puedas ganar si sí es bien habido. El problema está solamente cuando te enfermas de querer tener más y más y más y más y más. Y entonces dice, y esa es la raíz de toda clase de males. ¿Sabes por qué? dice Por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a los extremos, es lo dañino, es lo que enferma, es lo que hace daño. No es sí el dinero, sino el amor. El amor al dinero Al querer tener más Que el Señor nos dé la sabiduría Para poder tener lo que Él quiera darnos ¿Cuándo? solo al Señor Si Él nos quiere dar más, que nos dé más Y si no, que estemos contentos con lo que tengamos Padre, gracias Oramos a usted, Señor Agradeciéndole por lo que ya tenemos Si usted añade, Señor Lo recibimos con gozo, con alegría Pero que no sea nuestro afán El de ser más bendecidos de lo que ya somos, más estamos en sus manos Señor, si usted quiere que podamos tener más, pero que si nos da más, es porque usted si quiere que demos más que ofrendemos más, que ayudemos más porque por alguna razón nos da más y Señor, que seamos sabios, sensatos para manejar lo que usted nos dé poco o mucho, pero que en sus manos Señor, usted pues se lo haga rendir y podamos compartir, para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús, amén amén, mi amado no más no ames el dinero, pero si Dios te lo da, úsalo con toda sabiduría. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos a rafaelidatv.com